Vamos con la Dama y el Vagabundo. Anda, ya pensaba que vamos a ir a la Bella Durmiente, ya no. <risa> se te había cruzado el cable. ¡Buah! Es una película muy tradicional en el sentido de, de que cuenta una historia de lucha de clases igual que muchas otras, ¿no? Dos personalidades de mundos diferentes que acaban juntándose y mientras sus entornos, cada uno de ellos, eh, se, se oponen. Es una especie de huecha y se Sí, eso que a decir, perros. sería como un poco de Romeo y Julieta. Sí. Y a mí siempre me ha sorprendido esta película eh, con lo. Hiperconservador y, y, y conservador en el sentido político que era Walt Disney, es decir, que era más de derechas que Blas Piñar, eh, ¿cómo podía hacer esta película que la, le puede sacar hasta una le lectura marxista? Incluso, mm, casi. Porque la idea de todo esto es que hacer creer a la gente que todo el mundo tiene su oportunidad para luego arrebatársela. O sea, <risa> es, el, es el rollo. Y para luego cuando creces, te dices, ¿te acuerdas de todo lo que te hemos vendido? Pues, pues no, no, pues no. Entonces, eh, tiene tal. O sea, eh, que Disney es el mal, como venimos de, por postulando su, por desde por el principio. Por supuesto. No, y de hecho, y yo creo ningún... que es eh, que insisten un montón en el tema de meter muertes Disney, Va la redundancia, en sus películas Disney, eh, porque realmente muchas de estas películas piden un final eh, terrible y. Eh, en, el, el vagabundo en esta película, si os acordáis, termina debajo de la rueda de un carro. Sí. Y luego sobrevive, ¿por qué? Porque. Porque le, le, ¿Por le, le, ¿por qué es le, Disney, porque por, si no. Porque le resucita el amor. Y porque, y porque tienen todavía los traumas de la madre de Bambi, es decir, esto no sigue vibrando y todo, me cortan las narices. Vamos. En general no me gusta Disney, pero es que esta película no me parece, se me parece que es muy dulzona, muy, no, no, no, no me gusta, la vi hace mucho y no me ha parecido la, la pera precisamente. Sin embargo, dentro de todas las películas estamos hablando de que Disney es un icono y esta sobrepasa a las demás en cuanto a icono, porque la escena romántica del sí. plato de espaguetis sí. es algo que ha trascendido mucho más allá. Hay miles de parodias Miles. Con el espagueti que comparten mm. y con la albóndiga que se empuja mm. uno para otro, empezando con Hot Shot 2. Sí, señor. Eh, y, pero, pero es que hay muchísimas. Efectivamente, pero pero hay que, hay que hacerlo ha alguna vez con tu pareja. <risa> claro. Ay, amigo. Sí, o sea, hasta en el porno ha habido parodias de esta, de esta historia. El caso es que. Disney, por alguna razón, no se sabe muy bien cómo, pero acertó con respecto al gran paradigma del romanticismo en esta escena. Porque es todo muy casual. Si ves la escena, la componda de la escena es como empezamos a comer los espaguetis, es estamos en la parte como separados. Atrás de un restaurante y, sí, un y con, restaurante un con un acordeón. Con un acordeón no podía haber otro instrumento más maléfico. Efectivamente, este pues desde, está entonces, desde entonces el acordeón está presente en las escenas románticas de aquí a Lima, que es sí. una cosa que a mí me fascina <risas> también. Podía haber puesto una gaita ya puestos. Si sí, sí, no. sí, teníamos que ver. O elegir un, un instrumento más molesto que el acordeón, podríamos haber elegido la gaita. Sí. o un ceremín. Un un ceremín. No, el el el le hubiera dado un exotismo muy agradecido. <risa> sí. Qué romántico. Esta, claro, es tan romántico como un ovni metiéndome la mano por el. ¿Por qué esta escena funciona tan bien? Analizándola, en realidad uno descubre por qué esta escena es tan perfecta, porque los espaguetis son en este caso una metáfora del destino inevitable. Empiezas a comer del destino y el destino te lleva inenarrablemente hacia la otra persona. ¿Se puede hacer una, una metáfora más jodida que El Destino <risas> y un plato de espaguetis? Pues sí, y sin embargo, funciona. Y funciona muy bien, porque los dos están mirando a otro lado. Están, son dos perretes con hambre y están como comiendo el plato de espaguetis… No, a su rollo. A su rollo y de repente se dan cuenta de que si siguen comiendo van a acabar juntos. O sea, no, no, no es ni siquiera toda la escena, sino ese plano en concreto, ese microsegundo de... <ríe> claro, ese es el cenit de esa escena que dices, aquí lo hemos encontrado. ¿no? Y, Qué bonito. y el resto de la peli pues, es prescindible por completo. Sí, también tiene un montón de personajes que también están como en el fondo de todo, en la perrera, la, la, la chica que es como la fem fatal que está cantando si, con el ojo tapado y tal. Muy bien, pues Haz hemos cumplido los cuatro minutos, dejamos a la perrera y vamos con la última película de esta etapa de los cuantos días, que sería la ya durmiente con la que Disney casi se vuelve a arruinar.